hola qué tal cómo estás es un gusto saludarte quiero darte la más cordial de las bienvenidas a este programa los miembros del canal de youtube mi nombre es henry pineda en qué consiste ser parte de los miembros del canal tienes un negocio y quieres emprender en línea estás en el lugar correcto asimismo te enseñaré técnicas de marketing digital para impulsar tu negocio en línea como parte de la estructura del grupo de miembros de este canal te voy a enseñar las técnicas conceptuales del diseño tradicional para que puedas crear tus propios anuncios para redes sociales. ¿Qué programas de diseño vamos a trabajar y a profundizar? Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe After Effects y Adobe Premiere. Tendremos un en vivo todas las semanas exclusivo para los miembros del canal y será publicado en la pestaña Comunidad del canal de YouTube. Tutorías personalizadas para responder tus inquietudes mediante correo electrónico. Y más regalos como plantillas de diseño, técnicas de marketing digital que te van a ayudar a impulsar tu negocio. El ingreso es voluntario y lo renovarás cada mes. Permíteme darte la bienvenida al programa Miembros del Canal. Dale clic en el botón unirse.